Hola, mi nombre es José Guadalupe Sánchez Suárez, soy de México, de una red de organizaciones de derechos humanos que se llama Observatorio Eclesial, ¿no? en la cual trabajamos temas de, de articulación del de sujeto popular en torno a temas relevantes eh, de la agenda nacional, ¿no? fundamentalmente temas de, de derechos humanos, temas de construcción de paz, temas de Estado laico, ¿no? en, que México es, un, es una agenda importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? temas de organización popular, de ecumenismo, porque hacemos como un diálogo con las iglesias, y es una agenda que a partir de la cual nos hemos vinculado con diferentes eh, espacios y organizaciones que son importantes en el trabajo de integración latinoamericana, y una de ellas pues, ha sido el DEI, como un centro de producción y reflexión teológica de investigación, ¿no? y que ha alimentado ¿no? las las, las luchas populares y de las organizaciones de fe ¿no? en el continente. El DEI es conocido por todo el mundo en América Latina, ¿no? pero fundamentalmente lo que nos sumó, lo que, dos, dos proyectos nos articularon con, eh, entre, desde el Observatorio Eclesial, uno de ellos fue el proyecto de la Primavera Eclesial, que, inici, que iniciamos eh, a, a raíz de los 50 años del Concilio Vaticano II, y que convocó aquí, en, estas, aquí en, en esta casa a teólogas y teólogos de diferentes lugares de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México y de, de acá de Costa Rica, justo para pensar esta idea de la renovación eclesial, con perspectiva ecuménica, con perspectiva social y política, y eso permitió pues, iniciar un proyecto ¿no? en el cual intentábamos como vincular, armonizar, poner a dialogar estas diferentes experiencias que que nacieron del Concilio Vaticano II y que continúan hoy creativamente tratando de, de, de, pues de llevar adelante ¿no? este, este proyecto de, de una iglesia en el mundo, con el mundo, especialmente con los más pobres en América Latina, como desde la Teología de la Liberación. Eh, eso hizo que pues, la relación fuera más estrecha, la comunicación fuera creciendo, y en un segundo momento, después, eh, pocos de años después, nos articulamos o fuimos convocados a participar en el encuentro de... De organizaciones de formación teológica, formación e investigación teológica en América Latina, de la cual surge la red. y eso de, de alguna forma para nosotros es un, un momento importante de acercar la relación y de sentirnos, digamos, eh, más comprometidos con este proyecto que se quiere impulsar aquí, que tiene obviamente carácter latinoamericano y desde el observatorio asumimos la